Soy Carlos Astorga, National Account Manager para Chile y Paraguay de Kingston Technology HyperX. también. Okay, en esta oportunidad lo que estamos haciendo es el lanzamiento de nuestra línea de tarjetas para fotografía y también para celulares, en el caso de las microSD, eh, nuestras nuevas familias que es Canvas, eh, Canvas Select, Canvas eh, Go y Canvas React. Tres velocidades distintas para los distintos usuarios que quieren, obviamente, eh, poder eh, atacar las distintas necesidades que Tienes tú como usuario en la fotografía y también en la telefonía móvil. Hoy fue invitarlos a recorrer el barro Italia, eh, esta hermosa locación donde pudieron visitar obviamente distintos lugares, distintos eh, ambientes eh, y jugar con las cámaras obviamente que estaban ya con nuestras tarjetas de canvas y obviamente eh, sacando el máximo provecho, la máxima performance, eh, utilizando los distintos métodos de luz, los métodos de velocidad que podían ellos optimizar y obviamente eh, poder vivir la experiencia de utilizar Canvas en la fotografía. Canvas Select es la, la tarjeta de entrada obviamente con una velocidad de grabación de 10 MB por segundo y 80 megabytes de lectura en nuestra línea de entrada ustedes la pueden identificar por ese nombre Canvas Select es la que tú puedes usar y vivir la experiencia en clase 10. Es, tenemos Canvas eh, Go que son eh, 45 MB de lectura y 80 megabytes de escritura obviamente una, una cámara que tú puedes utilizar eh, también para una mejor performance, grabar en, en Full HD y obviamente también sacar fotografías eh, de alta resolución y después tenemos Canvas Go que son 100 megabytes de lectura y 90 megabytes de escritura que obviamente ahí ya tienes eh, la posibilidad de grabar en 4K y eh, está recomendado obviamente para sacar formato RAW y toda la máxima performance de tu cámara y también recomendada para GoPro para los que usan cámaras de acción y necesitan grabar en 4K eh, Canvas React es la tarjeta que tú debes utilizar Bueno, y un saludo para Pagua de parte de Kingston Technology para todos ustedes, estamos en un mes de aniversario también de nosotros, así que un gran abrazo para todos los amigos y sigan las redes sociales